Hola bienvenido, no hace falta intro, para maximizar tu privacidad en VLC player, primero, puedes borrar manualmente el historial de vídeos visto, solo tienes que ir a medio, abrir medios recientes, ahí está lo último que has visto en este reproductor, dale a borrar para eliminar el historial Pero si quieres que nunca más tengas que borrar el historial manualmente, entra a herramientas. Muy bien, ahora ve a preferencias. Ahora desmarca la casilla que dice, guardar los elementos reproducidos recientemente. No olvides pulsar sobre el botón de guardar ni tampoco mi like por favor.